Pasó porque yo andaba yo andaba con otro y el otro se le tiró ahí y le repartó de que una goya Entonces a mí fue que me agarraron. Pero yo andaba solo, yo no andaba con nadie. Yo, yo, yo andaba con otro. A lo no, ¿Con quién usted Con que le dicen Rafa. Entonces. se le tiró a una muchacha ahí y no sabía de que le iba a quitar una goya Y a mí fue que me agarraron. ¿Usted tiene alguna relación de amistad? ¿Con quién? Sí.